Me he dado cuenta de que soy mayor. Tengo que hacer un rosario. De que soy mayor. Porque me pongo a darle la brasa yo a las señoras que no conozco en, en el autobús. Y les de, digo, y les he dicho, a la señora le he dicho, tanto gusto que pasen un buen día. Porque además no cuesta nada ser amable con las personas. que me I'll be back in